A mí es un placer saludarles como cada tarde desde las 12 la segunda hora de nuestro programa si estás almorzando buen provecho un abrazo grandísimo para todos los que nos ven a través de la magia de la internet en www.telenor.com.do aquí por el toque del mediodía soy raquel ortega aquí estamos bueno ya la cuenta es regresiva para las elecciones extraordinarias que serán realizadas el próximo 15 de marzo. Solo actualizar esta información, sobre todo eh, la OEA ya está aquí, está realizando la investigación de rigor, aunque se dice que los resultados el informe de qué pasó el 16 de febrero, pues no estarán antes de las elecciones. Es la información que se ha dado a conocer. Ojalá y no sea cierto y pueda calmar entonces a toda una población que está ansiosa de recibir la información de qué fue realmente lo que ocurrió. En otro, orden, en otro orden, en el tema principal que he preparado para el día de hoy, quiero compartir con ustedes una información que hace dos días se dio a conocer y es que el Colegio Americano de Ginecopstetra ha dicho que República Dominicana, el 58% de los partos que se realizan aquí, son por cesárea. Y estas cifras nos colocan a nosotros como el primer país del mundo en este tema. En los partos por cesárea. Ustedes dirán, bueno, somos primero en muchísimo, en América Latina, el primero por muertes por accidente. En el mundo, el segundo. En muchísimos temas, en corrupción, estamos dentro de los países también número uno en corrupción administrativa. Pero este llama mucho a la atención y a mí personalmente me. Me preocupa, aunque veo que los, los, la defensiva que utiliza la presidenta de este Colegio Americano de Ginecología Obstetra lo minimiza, minimiza esta situación. Pues fíjese, le doy detalles, le doy datos de qué fue lo que dijo la doctora Elisa Fernández de Schecker, que es la presidenta de la sección dominicana del Colegio Americano de Ginecólogo Obstetra, por las siglas ACOG las siglas en inglés. Ella dijo hace dos días que en nuestro país los más de 59 mil partos que se realizan ocurrieron el pasado año, en el 2019, y cerca de 34 mil fueron por cesárea, representando el 58% de la totalidad. Esto solo analizando el año 2019. También la especialista afirma que República Dominicana como nación es la mayor en tasa de parto por cesárea. ¿Quiénes le siguen después de República Dominicana? Oigan bien, Brasil y en segundo lugar, Egipto. O sea, nosotros estamos por encima de Brasil y de Egipto en este, en este porcentaje. La doctora Fernández también invitó a todos los ginecópsetras a participar los días 13 y 14 de este mes en el segundo congreso internacional de sección dominicana del Colegio Americano de Ginecólogos que tendrá efecto en el centro de conversiones del Hotel Jaragua. Pero, ¿qué, ¿qué detalles podemos sacar de todo esto eh, que ha dicho esta, este colegio? Sobre todo, ha hablado de que en esta en este segundo congreso van a tratar este tema, así como otros tantos, como la tecnología de punta para el uso de los diagnósticos más certeros, más se ve y rápidos, sobre todo, entre otros temas que ella dice que van a analizar como la cirugía ginecóloga mínimamente invasiva, además ella respondía a la prensa cuando se le preguntaba que por qué ese alto porcentaje en nuestro país. Ella les contestaba de que aquí en los hospitales públicos hay una escasez de cama. Entonces las cirugías son, uh, son agendadas eh, con médicos y eh, sobre todo que la mayoría se dan en las clínicas privadas porque tan solo un 40% se dan en los hospitales públicos, los las cantidades de cirugías para eh, las cesáreas para traer, que son unos tipos de cirugía para el nacimiento de los bebés. Y a, lo juicio, a su juicio decía ella que le, esa era una de las causas. Tenemos pocas camas disponibles en los hospitales. Y entonces la labor de parto dura entre 1 a 18, 12, 36 horas. Y hay como un ánimo de desesperación de los familiares que creen que algo peor puede estar ocurriendo, de que el niño pueda nacer con algún problema o que la madre pudiera morir, entonces prefieren agendar las cesáreas pautarlas en clínicas privadas, en la mayoría de los casos, y por eso entonces ella dice que esa es una de las causas. Otra es la inseminación de informaciones no basadas en evidencia científica, como por ejemplo, que los médicos quieren resolver alguna problemática que venga el bebé, como el cordón umbilical envuelto alrededor del cuello de bebé, escasa cantidad de líquido amniótico embarazos antes del 34 semanas, diabetes materna, la hipertensión materna, antecedente materno por infección del virus, del papiloma humano, entre otros. Otra de las razones que da este colegio es eh, que los médicos tienen que monitorear con, constantemente el latido del feto eh, y que en los hospitales públicos no tienen esa estructura, esas, esas herramientas tecnológicas para poder hacerlo. Y en los, las clínicas privadas sí. Ella habla, fueron 10 razones que dieron. La número 5, dice que los ginecólogos dominicanos trabajan en lugares diferentes y que por tanto tienen que tener consultorios asignados y atender a citas en el consultorio, realizar cirugías ginecólogas. Y supervisar procesos de una labor de 12, 18, 24, simplemente no es compatible, estoy citándole, para un ginecopstetra, al menos que trabaje en grupo, justifica... Justifica la autora Elisa Fernández Schecker. ella justifica esta alta tasa desde el punto de vista logístico. Dice que las cesáreas son programadas con fecha. Y el número 7, la remuneración de las ARS para el ginecobstetra, el anestesiólogo y el pediatra, debieran estar correlacionadas a las horas de trabajo que implica la labor. Lo que está diciendo que se le paga menos a los de los hospitales, que uh, de, los clínicas, de las clínicas también. El número 8 dice ella que hay una, puede ocurrir una complicación en un parto vaginal y que los kinecopstetra en entrenamiento son castigados con horas extra de trabajo y para evitar complicaciones prefieren hacer cesárea. Estoy llegando casi a las 10 causas. El número 9, a nivel público dice ella que a veces no está disponible la anestesia epidural durante el parto, lo que genera temor del paciente y por última razón que da este colegio, la población general tiene la percepción de que todos los partos vaginales se asocian a daño permanente en los órganos genitales, como incontinencia urinaria o descenso, entre otras, pero sí que puede haber algunas razones muy justificadas sobre todo y riesgos que hay que tomar en cuenta, riesgo como después de la cesárea, riesgo de infección vaginal, en la vejiga, en el útero o lesiones de vía urinaria. De todas estas causas que da la doctora Elizabeth, Elisa Fernández de la sección dominicana Colegio Americano de Ginecólogo Obstetra, una de las principales que en República Dominicana y que dejó de decir y sobre todo que todo mundo lo sabe es el costo económico de la cesárea no es igual a un parto normal, a un parto vaginal y que muchas clínicas entonces prefieren de una vez justificar por cualquier causa de que vamos a hacerte una cesárea. La agendan, la planean y para las personas, para la familia, para la madre, entonces eso tiene un costo y prefieren también por supuestas facilidades, entonces de una vez pautar una cesárea, una cirugía para sacar ese bebé. Eso no ocurre en países desarrollados. En Estados Unidos se planea en el periodo de dar de dar a luz y se de, y dejan y esperan hasta el último momento que la madre pueda tener el parto vaginal normal y la cesárea se ve como última opción en República Dominicana lamentablemente la cesárea es la primera opción lamentablemente porque pone, puede poner en riesgo inclusive la salud de la propia madre y pero lo que se ve y lo que se lo que se manifiesta en todo esto es el costo económico que es mucho mayor al parto vaginal normal. Entonces estamos viendo la salud como un símbolo de dinero, un símbolo económico, de, de obtener mayor recurso, pero no tanto así de, que el, de proporcionar una salud real y adecuada. La salud tiene que humanizarse un poco más aquí en nuestro país y la Organización Mundial de la Salud en muchísimos, muchísimas ocasiones lo ha dicho, ha hablado, de que debemos humanizar los servicios de salud, debemos dejar de mercantilizar, mercantilizar tanto, de sacar el provecho económico a los servicios Debemos proporcionar mayor estabilidad, mayor salud a la gente y no tanto ver el dinero como principal. Es penoso, lo veo así, es mi opinión, no. que seamos el primer país del mundo... En parto por cesárea. Y todas estas justificaciones, 10 que le enumeré, que dice el Colegio Dominicano Americano, la sección dominicana del Colegio Americano de Ginecólogo Obstetra, no me convencen. Yo no sé si a usted le convence. Yo sí que veo claro el término dinero económico que asumen así las clínicas, porque tan solo en el público, insisto, recuerdo, el 40% de los partos por cesárea se realizan en los hospitales, el 60% ocurre en las clínicas privadas. Y de la cifra que dio, les recuerdo de mil partos que ocurrieron en el año 2019, el 58% fueron por cesárea. Es alarmante, es preocupante mmm, lo que está ocurriendo, pero también un tema de conciencia, de las madres, de las mujeres en esta etapa hermosa de la maternidad. Sobre todo, muchas no quieren hacer el esfuerzo, tienen temor en que el bebé va a nacer con alguna complicación, de que se le va a enredar el cordón umbilical, cualquiera de estas causas, y prefieren cuchilla, prefieren cirugía, que les resulta más costoso, pero es para ellas más fácil preocupante, lo veo así. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en el toque del mediodía.